Un bienio más, muy buenos días a todos y bienvenidos a esta rueda de prensa de la Asociación Española de la Carretera que celebramos de nuevo en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid a la que agradecemos verdaderamente con afecto su disponibilidad. Como probablemente ustedes conozcan, la Asociación Española de la Carretera es una entidad que lleva 73 años trabajando con una motivación fundamental, defender y promover las infraestructuras viarias como servicio público de primer orden para todos los ciudadanos. Hoy, más que nunca, y muy especialmente por lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, conviene recordar que la carretera es un servicio público esencial de movilidad y para la accesibilidad del territorio, imprescindible en el suministro de bienes y la prestación de servicios de primera necesidad, alimentación, sanitarios, logísticos, educación, etc. Un servicio abierto y operativo, 24 horas al día, todos y cada uno de los días del año. En este contexto, las actividades que desarrolla la asociación desde su compromiso social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 el informe sobre el estado de conservación de la red viaria en su edición 2021-2022, que hoy presentamos. Constituye uno de los estudios insignia de la asociación, ya que es la única investigación independiente de este alcance que se lleva a cabo en nuestras vías y cuyos resultados se ponen a disposición de los gestores políticos y técnicos, la opinión pública y los medios de comunicación con una finalidad completamente acorde con nuestro lema fundacional «Mejores carreteras para un mundo mejor». Y hoy también «Mejores carreteras para una movilidad más segura, inteligente y sostenible». El presente informe sobre necesidades de inversión en conservación parte de un trabajo de campo a pie de carretera realizado durante el verano del año 2021.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 desde el año 1985, nos permiten estimar los déficits de inversión que acumula la conservación diaria y hacen referencia, como no podía ser de otra manera, a los siguientes apartados. Los firmes o pavimentos, la señalización vertical de código, la señalización horizontal o marcas viales, las barreras metálicas de seguridad y los elementos de balizamiento. Antes de la presentación de los resultados del informe, me gustaría realizar algunas puntualizaciones que considero interesantes para tener en cuenta el contexto en el que nos encontramos en este año. La primera de ellas hace referencia al aumento de los precios de las materias primas al que asistimos con preocupación desde hace tiempo. Una escalada que inquieta al sector privado y al sector público y cuya solución no es en absoluto sencilla. El estudio que hoy presentamos no puede ser ajeno a esta situación, y por ello les adelanto que las, perdón, que las necesidades de inversión que van a escuchar son elevadas. ¿Por qué? Porque para ser honestos y realistas se ha considerado necesario evaluar a precios de hoy el coste de las operaciones necesarias. La segunda hace referencia a los cambios en la intensidad de tráfico habida en los últimos años derivados de la pandemia del COVID. El estudio acusa la reducción sin precedentes de la movilidad que se produjo en el año 2020 y que afectó también en menor medida al año 2021. Esta disminución se tradujo indudablemente en un menor impacto del tráfico en los pavimentos, en relación con un bienio normal. Con estas dos puntualizaciones sobre la mesa, doy paso a continuación a Jacobo Díaz, que se encuentra a mi izquierda, director general de la Asociación Española de la Carretera, que va a exponer algunas valoraciones adicionales. Muchas gracias. Jacobo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, presidente. Muy buenos días a todos. Un placer tenerles de nuevo con nosotros, aunque sea de manera virtual, principalmente en esta campaña. Eh, permítanme hacerles dos o tres consideraciones y poner alguna cifra a, a la información que acaba de, de mostrar el, el presidente. La primera consideración tiene que ver con las características del modelo de inspección visual que desarrolla la Asociación Española de la Carretera. La excepción de la carretera desarrollan un de trabajo de inspección visual, lo que quiere decir que evalúa deterioros que se encuentra físicamente en el firme o en el equipamiento de las carreteras. No tenemos ninguna información de las capas inferiores. Son incapaces de valorar lo que está pasando en las sucesivas capas que componen un pavimento de una carretera. Repito, investigamos exclusivamente... ...características superficiales... ...y eso pues tiene unas limitaciones... ...que pueden verse agravadas ...en un escenario en el que estamos... ...de deterioros que han dejado de ser superficiales... ...para empezar a ser deterioros más bien estructurales... ...todos saben que el principal enemigo... ...de los pavimentos es el agua... ...y nosotros pues no podemos con la vista evaluar... ...lo que está pasando con el agua... ...en esas capas inferiores de nuestros pavimentos... La segunda consideración es que cuando tenemos un deterioro muy grave, permítanme que le ponga un ejemplo, en una pared con mil rayas, evaluar mil cien rayas puede no parecer representativo, en una pared con dos rayas, una tercera raya, una grieta, puede ser muy representativo. Lamentablemente, las carreteras españolas están en el entorno de los deficientes o muy deficientes y, por tanto, la sensibilidad de la inspección visual pues pierde algo de sensibilidad. Somos plenamente conscientes de ello y por eso lo queremos poner encima de la mesa. La consecuencia de todo ello es que las estimaciones económicas que ahora vamos a presentar resultan conservadoras. Desconocemos lo que está pasando debajo, nos movemos en un entorno de deterioros graves y, por tanto, las estimaciones, lo que dice nuestro estudio es lo que supone reponer lo que vemos – y nos tememos que reponer lo que vemos no es suficiente para compensar los deterioros que están teniendo nuestras carreteras. Esta gráfica es un poco explicativa de lo, que está, de lo que está ocurriendo. En ese gráfico ven un periodo, esa línea azul marca una carretera que podía estar en un escenario bueno y que al llegar a un escenario regular recibe un trabajo de conservación preventivo... Y de la misma manera, a los X años ocurre la misma secuencia, como digo, en la gráfica de color azul. Sin embargo, el escenario en el que estamos trabajando en las carreteras españolas se asemeja bastante más a la gráfica roja. Las carreteras, razonablemente, solo al principio de nuestras inspecciones, estaban cerca de los escenarios buenos. Enseguida entraron en los regulares y nos empezamos a mover en esa franja naranja y roja de los malos y muy malos. Lo que están haciendo las administraciones de carreteras españolas, probablemente sometidas a estreses económicos fuera de lo racional, es dejar caer este tipo de estructuras de pavimentos de firmes para hacer una reconstrucción prácticamente total en el periodo que toque. La mala noticia es que los tratamientos preventivos son acotados económicamente los tratamientos Correctivos tienen un importe muchísimo más elevado. La segunda consideración tiene que ver con la evolución que están teniendo los indicadores que presentamos hoy desde hace muchos años. Me he remitido a la foto del, del siglo presente donde, como ven, partíamos de un escenario del entorno de los 200, 240 puntos. La raya roja representa la evolución de las redes de carreteras del Estado. La raya verde representa la situación de las redes de responsabilidad autonómica. En el escenario del 2017, nosotros creamos la línea de puntos que se ve representada por debajo de esos puntos. Los puntos son los resultados oficiales, la línea de puntos son las tendencias que nosotros preveíamos. En el año 2017, nosotros planteábamos ese escenario en el que planteábamos que en el entorno entre la campaña del 2021, que hoy presentamos en el 22 y la del 2023, que presentaríamos en el 24, las carreteras entrarían en un estado de, eh, muy deficiente. Lamentablemente, la gráfica de la red del Estado sigue dándonos la razón. En el ejercicio 2019, la gráfica de evolución de las redes autonómicas parecía que podía plantear un aplanamiento en su deterioro. En un rato conoceremos cómo ha evolucionado esta situación con el matiz al que antes aludía el presidente y que en ningún caso es menor. Lo cual es el efecto de la movilidad durante la pandemia en nuestra inspección. Como sabéis, evaluamos en los meses de verano del ejercicio 2020... Sí, 2021, perdón. 2021, el verano del 2021, con lo cual el efecto de un año de bajada de movilidad mantenida es importante. Durante el ejercicio, si me pones la siguiente gráfica, Elena, durante el ejercicio, la última, 2020 se produjeron 132 millones de movimientos no realizados de largo recorrido. 132 millones de movimientos es prácticamente la cuarta parte de todos los movimientos del año. Es una movilidad de largo recorrido enormemente representativa. Descensos medios de movilidad con entornos del 30%, con picos de hasta el 90% en algunos periodos del, del año. Descensos en la movilidad de las autopistas de peaje por encima del 40% y descensos que durante el ejercicio 2021 ni siquiera fueron recuperados, detectándose estabilizaciones por debajo del 20% de la movilidad con respecto a un escenario natural. Esta es la foto en la que nos encontramos, estos son los condicionantes que han pesado sobre los resultados que hoy presentamos y estas son las conclusiones que ahora veréis. Muchas gracias y a vuestra disposición para cualquier consulta. Muchas gracias, Jacobo. Quiero dar la palabra ahora a la subdirectora general técnica de la asociación, Elena de la Peña, que les va a presentar las claves del estudio que revela cómo la falta de conservación está haciendo mella en las infraestructuras viarias españolas. Un patrimonio valorado en 215.000 millones de euros y que a partir del año 2009 sufre una más que significativa reducción de inversiones Elena, tienes la palabra eh, manejamos del entorno de 400.000 datos eh, tra a través de este trabajo de campo que hemos realizado en el verano del año 2021 en y en realidad es un muestreo. ¿no? Se trata de tramos de carreteras que nosotros eh, distribuimos a lo largo de todas las carreteras de eh, titularidad estatal y de comunidades autónomas y diputaciones forales a lo largo de todo el territorio. o sea Es un muestreo eh, que nos garantiza una representatividad estadística muy elevada para obtener esos indicadores del estado de conservación de nuestras carreteras en esos capítulos de pavimento, ...señalización vertical, señalización horizontal, barreras de seguridad y elementos de balizamiento y, y obtener como resultado de esos eh, evoluciones pues una serie estadística, una serie de temporal del que se remonta al año 1985 y les presentaremos los datos... De los últimos años y luego también unas necesidades de inversión que, como ya les adelantaba nuestro presidente, pues desde luego son impactantes. ¿no? Estamos en una situación con una escalada de los precios que, desde luego, afecta de manera muy significativa también a las obras y no podemos ser ajenos desde la Asociación Española de la Carretera a esta situación. Bien, como les decían también, la, el trabajo de campo se realizó en el verano del año 2021, somos muy cuidadosos con la toma de los datos, con la formación de, los, de las personas que nos ayudan a recopilar toda esta información y con un control de calidad muy exhaustivo que nos lleva muchísimo tiempo, pero con ello tenemos la garantía de que los resultados que hoy les presentamos aquí son resultados fiables y que corresponden a un trabajo con una base científica que se remonta muchos años atrás y que, y que tienen total garantía. Y bien, bien. Eh, eh, como les decía, los resultados seguramente no, les van, a, no les, van a, les van a impactar desde el punto de vista de las inversiones. Bien, Pasamos al, capítulo, al primer capítulo, que hace referencia al estado del pavimento. Y en el estado del pavimento me permiten que haga una pequeña reflexión sobre el tipo de datos que nosotros recogemos. Eh, estamos valorando cuál es el estado de conservación, pues, tanto de, de los carriles como de los arcenes, tanto de las autovías, vías de gran capacidad de nuestro país, como de las carreteras convencionales. Y valoramos la existencia de roderas, la existencia de grietas en la Des desintegraciones, eh, grietas longitudinales, transversales, bacheos, todo tipo de deterioros que se pueden encontrar en nuestras carreteras... ...y que por desgracia encontramos mucho más de lo que nos gustaría cuando hacemos este trabajo de campo. Bien, pasamos a ver esta primera, esta primera evolución que se remonta al año 2001 y que quiero llamar la atención eh, sobre la escala... ...porque es un poquito particular y lo pueden ver en la tablita que figura en la esquina superior derecha... Valoramos una escala del 0 al 400, en el que el 400 sería una situación óptima de una carretera y el 0 sería una situación pésima. Entonces, bueno, sí que quiero llamar también la atención sobre ese dato del año 2001, en el que pueden ver la tendencia de la red de carreteras del Estado, eh, que figura en rojo en la gráfica, partía de un valor eh, aceptable, una situación de 238 en esa escala de 0 al 400, y vemos esa tendencia claramente descendiente que se está produciendo durante los, último, durante los últimos ya. 21 o 22 años, ¿no? Y, bueno, es una situación que, desde luego, nos preocupa y que mantiene pendientes, pues, muy elevadas de reducción, ¿no? Es cierto que hay un cierto suavizado en la pendiente de los últimos dos años, que, bueno, pues, explicamos por motivos a los que ya han aludido tanto nuestro presidente como nuestro director general, eh, relacionados con el descenso de la movilidad en los, en los últimos dos años. Y, bien, también la, la red de carreteras autonómicas y de diputaciones forales, pues, desde luego, también es una red fundamental para la movilidad en nuestro país y podemos ver, también, que viene de niveles muy positivos en el año 2001, permítame también que haga un zoom sobre lo que ha ocurrido en, los, en estos últimos años, tomando como escala el 2011, eh, como punto de origen y pueden ver en esta gráfica, por verlo un poquito más claro, esa referencia de la situación en la que estábamos en el 2001, que lo hemos situado como una, como una línea horizontal, ese valor de la red de carreteras del Estado de 238, referencia a 2001, y vemos cómo se ve esa tendencia descendente, esa distancia que va aumentando respecto a esta situación óptima que encontrábamos al inicio de este siglo. Una situación pues, que es parecida a la que se puede encontrar en la red autonómica, la que ven en, en color azul. ¿no? Bueno. Continuamos. Eh, sí que llevamos también algunos años cuando presentamos este estudio proporcionando a, bueno, a la sociedad, a, lo, a través de los medios de comunicación, un indicador territorial de cómo están las carreteras. No, No tenemos interés en poner un dedo sobre la titularidad de la, del estatal o autonómica, sino dar un indicador de cómo está el territorio porque lo que realmente le importa al ciudadano es cómo están las carreteras por las que circulan, ¿no? independientemente de la titularidad. Entonces, este indicador territorial al que habré referencia a lo largo de la presentación en los próximos minutos es una media ponderada entre el valor que obtenemos para la red del Estado en un determinado territorio y el valor que obtenemos para la red autonómica. Entonces, bueno, pueden ver en esta gráfica que tenemos una media nacional que disminuye respecto al año pasado, es decir, empeora y se sitúa situado en el entorno de 128 y cómo pues están están ordenados los diferentes territorios eh, de mayor a menor ¿no? entonces vemos una situación muy positiva por ejemplo del País Vasco aproximándose a una situación aceptable que sería el 200 y con una mejora muy significativa respecto al año pasado en las diputaciones forales del País Vasco y bueno vemos otro tipo de territorios pues que eh, pues están descendiendo y bueno pues situaciones eh, pues más llamativas. también quiero llamar su atención en esta siguiente gráfica a un orden un poquito diferente en el que queremos poner de manifiesto cuáles son las comunidades autónomas, los territorios que están empeorando en ese indicador territorial, repito, media ponderada entre la situación de la red del Estado y la red autonómica, territorios que empeoran, pues Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla-León, Murcia, Cantabria, Aragón, muchos territorios en una cierta estabilización y también la buena noticia es que tenemos algunos territorios que mejoran, como los que ya hemos mencionado, las diputaciones forales del País Vasco y también Navarra. Bien, continuamos con otro capítulo importante, la señalización vertical. Recordamos que la señalización vertical que se valora en esta inspección visual es la señalización de código, no se valoran paneles direccionales que también nos darían una fuente de información importante, pero creemos que es fundamental eh, focalizar la inspección en este, en, en este elemento que nos proporciona cómo nos debemos comportar en la carretera y que es fundamental para percibir como usuarios esa información. ¿no? La señalización es importante durante el día, pero es casi fundamental durante la noche bajo condiciones climáticas adversas. ¿no? Y Muchas veces pues, el estado de conservación de una, de una señal hace que se vea muy bien durante el día, pero que durante la noche sea prácticamente imperceptible, que no se pueda, no se pueda recibir bien esa información. También que le, una reflexión que tenía que haber hecho hace un minuto. Estamos valorando a partir de ahora en el equipamiento una escala del 0 al 10, eh, muy similar a las notas del colegio, ¿no? en la que el 0 es lo peor y el 10 sería lo mejor. Entonces, bueno, vemos aquí de una manera muy clara que, bueno, pues la red de carreteras del Estado está en, aprobado por los pelos y la red autonómica que mejora sensiblemente, bueno, de una manera, bueno, no demasiado elevada, pero sí que tiene una tendencia un poco de mejora, pero todavía se sitúa en una situación de suspenso, ¿no? Eh, nuestro muestreo ¿no? estima que tenemos que reponer del orden de 360.000 señales, tanto en la red del Estado como en la red autonómica, y que tenemos del entorno de un 65% de esas señales que están fuera de esa fecha de caducidad. ¿no? Es un dato que también es importante tener en cuenta. Bien, Volvemos a ese indicador territorial, esa media ponderada entre los valores del Estado y la red autonómica. Pueden ver cómo se sitúa la media nacional, un poquito mejor que el año en la campaña que presentábamos hace dos años y vemos territorios como Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Navarra que están en una situación de aprobado y otros territorios pues que ya están por debajo del 5 sin llegar a situaciones eh, dramáticas, por decirlo de alguna manera, pero sí que bueno, pues con un esfuerzo de inversión necesario que esperamos que se acometa eh, lo más pronto posible. Bien, continuamos con la señalización horizontal otro elemento también fundamental para delimitar los carriles y para proporcionarnos información de cómo debemos comportarnos al conducir y bueno pues también importante en todas las circunstancias pero de manera muy significativa también por la noche o bajo condiciones climáticas adversas ¿no? en nuestra inspección visual lo que valoramos es ese nivel de desgaste que pueda tener la señalización, los agritamientos la pérdida de material incluso desde un punto, desde una perspectiva visual pues valorar la presencia de esas microsferas reflectantes que nos permiten luego ver bienes ...esa señalización durante la noche... Pues bien, la verdad es que es uno de los elementos que ya en la campaña que presentábamos hace dos años eh, presentaba un relativamente buen estado de conservación y bueno, pues asistimos eh, a una mejora considerable del entorno de un punto en el, en el caso de la red del estado un poquito menos y en el caso de la red autonómica un poquito más pero bueno, sí que vemos una tendencia de mejora que hace referencia pues a un esfuerzo inversor en este capítulo que la verdad es que eh, sería deseable que siguiera en el resto de los capítulos siguiera una tendencia también parecida, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que dejar de invertir tienen señalización horizontal sino que hay que continuar con este planteamiento porque al final los resultados pues se pueden ver. Bien, Volvemos otra vez a ese indicador territorial y vemos cómo la mayor parte de los territorios se sitúan en, en, una, en una situación favorable. ¿no? Así que permítanme hacer también una reflexión acerca de la calibración que en su momento realizamos entre la inspección visual y la inspección por medios mecanizados eh, para la valoración de la retroreflexión en el caso de la señalización eh, horizontal que nos permite pues, estar más seguros de la fiabilidad de los datos que tomamos. Bien, continuamos con las barreras de seguridad, es un elemento también importantísimo, no podemos olvidar que del, de en torno del 35 o 40% de la siniestralidad en España es siniestralidad por salida de vía, vehículo que pierde el control por las causas que sean y se sale de la vía. Las barreras de seguridad son elementos que se instalan para reducir las consecuencias de esos accidentes y bueno hoy en día además tenemos eh, tecnología y productos suficientes para poder tener en cuenta las necesidades de usuarios especiales como pueden ser los motociclistas. ¿no? Lo que valoramos en, los, en, el, en esta inspección visual es el estado de conservación de las barreras que están instaladas. ¿no? Otro tema sería la necesidad que podríamos tener de más barrera o de menos barrera, pero valoramos el estado de conservación de lo que tenemos. Bueno pues Valoramos que la altura sea la adecuada, que las uniones estén bien, que no haya impactos de forma que muchas veces pues, se puede tardar más en quitar esa, eh, en reponer esas barreras. Bien, eh, vemos también que aunque no hay una tendencia de empeoramiento, pues tampoco hay una clara tendencia de mejora. ¿no? También nos parece, pues en cierto modo, preocupante que estemos por debajo de ese 5, que bueno pues sería deseable que esa tendencia eh, mejorara y que, de hecho, en algún momento de las inspecciones visuales, pueden ver la referencia del año 2011, pues sí que estaba en una situación sensiblemente mejor. Bien, ese indicador territorial les vuelve a poner sobre la mesa cómo están otros territorios respecto a la situación de la media nacional y bueno, pues destaca una vez más positivamente el País Vasco. Queremos también eh, poner sobre la mesa las situaciones positivas, también Cataluña, Navarra y bueno, pues otros territorios que ya se sitúan por debajo del 5. Otro elemento importante y ya es el último los elementos de balizamiento, ¿no? Son elementos que nos proporcionan información adicional. ...sobre lo que vamos a encontrar en las carreteras... ...y que desde luego son también, una vez más, muy útiles... ...bajo cualquier circunstancia, pero muy especialmente... ...también durante la noche por su capacidad retroreflectante... o ...en situaciones de niebla o en situaciones de lluvia. Y bien, es un elemento que tradicionalmente en la inspección visual... ...pues suele salir muy bien valorado, pueden ver en esta gráfica... ...que siempre se ha situado por encima de cinco... ...y bueno, pues vemos que se manifiesta esa tendencia... ...que ya veíamos de la campaña anterior... ...pues eh, en el caso de la red del Estado continúa mejorando... ...y en el caso de la red autonómica había tenido... Pues, una pequeña bajada, pero, pero se mantiene en niveles buenos y creemos que también es una noticia positiva que queríamos compartir con ustedes hoy. El indicador territorial, y bueno, la verdad es que pues, ver a todos los territorios por encima del 5 y algunas puntuaciones muy positivas, como el caso de Cantabria, Cataluña, La Rioja, pues, pues desde luego es una situación positiva, como les decía. Bien, pasamos al capítulo de las necesidades de inversión y, y desde luego, bueno, ya hemos mencionado el fuerte impacto que la subida de los precios de las materias primas está teniendo pues, en todas las Obras y, y desde luego, pues la inspección visual no puede ser ajena a esto y las, los importes, las necesidades de inversión que les presentamos en esta, en esta tabla pues desde luego son muy significativas si las comparamos con otros datos que podíamos estar dando hace dos o cuatro años ¿no? tenemos una, un total de déficit de inversión en conservación que se aproxima a los 10.000 millones de euros ¿no? hemos querido ser honestos ya lo comentaba el presidente y darles esa información con los precios de hoy lo que costaría hoy hacer esas operaciones ¿no? nos parecía que era importante poner sobre la mesa este, este número y bueno, pueden ver que hay una cifra, un déficit acumulado ...en la red de carreteras del Estado del entorno de los 3.260 millones de euros... ...con una parte muy importante de una representatividad del entorno del 95% de los firmes. Eso no quiere decir que no haya que invertir en señalización horizontal, vertical, balizamiento y barreras... ...pero sí que es verdad que las inversiones, el mayor volumen de inversiones lo demandan los, los pavimentos... ...en la red del Estado más de 3 millones de euros... El equipamiento 177 millones de euros y en el caso de las redes autonómicas, pues pueden ver los datos, ¿no? Superan los 6.600 millones de euros y los firmes, pues se llevan 95% de las necesidades de inversión. Y, bueno, pueden ver también ya en las columnas ese dato muy significativo de una necesidad de inversión en firme de 9.456 millones de euros y en equipamiento 462 millones de euros. Repito que la cifra global se acerca a los 10.000 millones de euros. Desde luego eh, son cifras muy significativas. En esta gráfica, en la que tampoco, en esta tabla, perdón, tampoco me quiero parar mucho en ella, pero pueden ver el déficit acumulado en equipamiento, esas necesidades de inversión. Recordemos que teníamos que reponer más de 300 mil señales, no Me he mencionado que habría que pintar más de 20.000 kilómetros de carreteras, que también lo, lo tenemos en la información que está disponible en la nota de prensa, barreras de seguridad y, bueno, llegamos a esos valores globales de 462 millones de euros que he mencionado anteriormente y les hemos incluido también aquí una valoración de euros por kilómetro. Y en esta siguiente diapositiva pues pueden ver también territorializado eh, en cada uno de los territorios eh, las in inversiones en firmes tanto globales eh, como de euros por kilómetro y las globales, no esa referencia que hacíamos próxima a los 10 millones de euros que desde luego se nos va a quedar grabada a fuego eh, para los próximos años y esperemos que bueno pues que dentro de dos años podamos dar otras cifras y otra situación pues más esperanzadora, no sí que es cierto que ha habido hay hay noticias son positivo, pero desde luego eh, asistimos a un deterioro importante en estas carreteras y no, no podemos dejar de compartirlo con ustedes. Y bien, comentaba nuestro director general en su intervención cuál era esa proyección que habíamos hecho en el año. En el año 2017-18, en el año 2019-20, acerca de cómo creíamos que iba a evolucionar la, la, la red de carreteras del Estado y la red autonómica, en esa línea de tendencia que nos permite, pues, esta serie que tenemos aquí, pueden ver desde el año 2001, pero que está disponible desde mucho tiempo atrás. Y bueno, vemos que con este suavizado de las pendientes que se ha producido, pues, en parte por el esfuerzo inversor que se ha realizado en alguna comunidad muy concreta, pero también por esa reducción del impacto del tráfico, pues, bueno, nos permite un poco aplanar esas líneas de tendencia pero eh, sí que queremos volver a, a, a poner el acento en cómo nos metemos peligrosamente en esa línea roja, en esa franja roja por debajo del 100, que hace referencia a una situación muy deficiente. Volvemos a tener la esperanza de que dentro de dos años pues, la situación sea mejor que la que presentamos hoy. Y eso sería todo, presidente. Pues ya lo han escuchado. Casi 10.000 millones de euros serían necesarios para poner nuestra red en lo que podríamos denominar en buen estado de revista o en buen estado de conservación hoy, superando con creces el déficit que arrastramos desde hace más de una década. Sí quiero daros una, una, darles a ustedes una información adicional, y es que como novedad esta vez, y con los datos que les hemos presentado, y a los que ha hecho referencia exhaustivamente Elena, desde la Asociación Española de la Carretera, hemos querido conciliar estas conclusiones con una iniciativa de la asociación a la que tenemos mucho, mucho afecto y, y mucho empeño, que es el concepto de carretera segura, verde y conectada, que en su momento presentamos al Gobierno con la intención de convertirlo en un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica dentro del contexto del Plan de Recuperación y Resiliencia Next Generation, y hemos utilizado para ello los indicadores obtenidos en esta auditoría del estado de conservación de nuestras carreteras para valorar cómo de cerca estamos de conseguir una red viaria que nos permita aproximarnos al deseado modelo de movilidad segura, verde y conectada. Nuestras carreteras, fruto de esta conciliación, son seguras. ¿Por qué? porque el 70% de los tramos analizados han obtenido valoración suficiente. Pero, desde luego, tenemos margen para mejorarlas. Sin embargo, estamos lejos, años luz, eh, nos ha parecido poner para ser muy, muy, muy llamativos, de que sean verdes. Hemos valorado que solo el 14% de la red está en una situación favorable para permitir una movilidad verde con menos emisiones. Y en cuanto a la movilidad conectada, aspecto para el que es fundamental disponer de un firme, de un pavimento en buen estado y una buena señalización, y un buen equipamiento, por lo tanto, vial, solo el 43% de la red analizada estaría en una situación adecuada. Conclusión, pues que nos queda en definitiva mucho camino por recorrer para alcanzar esa utopía, ...a día de hoy que supone la movilidad segura, verde y conectada. Y eso, seamos honestos, solo lo podemos conseguir con inversión. Quiero terminar con otro apunte muy relacionado con el bolsillo de los ciudadanos... ...y por tanto ligado a nuestro compromiso social, al compromiso social de la asociación... ...al que hacía referencia al inicio de mi intervención. Así como las emisiones... Perdón... Circular por una carretera, esta es la llamada que quiero hacer costar, circular por una carretera en mal estado, aumenta el consumo de combustible, así como las emisiones, en al menos un 10%. Y estos datos no son de carácter menor en el momento que nos encontramos, con una escalada de inflación sin precedentes en las últimas décadas. Bien, voy terminando y, hombre, Frente a las noticias negativas que no tenemos más remedio que poner de manifiesto, también es justo acompañar otras noticias de carácter positivo que es importante compartir también con todos ustedes hoy. Y es que comunidades autónomas han mejorado su situación. Hay esfuerzos significativos en equipamiento, como ha dicho Elena, sobre todo en señalización horizontal y en balizamiento. Se, han, se están produciendo anuncios de planes extraordinarios de conservación, contratos de auscultación para conocer el estado de la red y, sobre todo, de sus puentes y sus túneles, etc. Nos tenemos que felicitar por todo ello, pero sin olvidar que la situación a la que nos enfrentamos no se arregla con pequeñas intervenciones o con parches, sino con una planificación clara y sostenida en el tiempo, recalco lo de sostenida, y una priorización de la inversión en conservación de nuestras carreteras. Y en este sentido, quiero resaltar, en el ámbito de las comunidades autónomas que han mejorado su situación, el salto cualitativo y cuantitativo que han experimentado las tres diputaciones forales vascas, pasando del valor deficiente a rozar el aceptable. Sin duda, pensamos una buena parte de esta mejora se debe, como no, al refuerzo de la inversión, como venimos diciendo. Y este refuerzo de la inversión, yo creo que está derivada de los fondos proporcionados por la tarifa por uso implantada en estos territorios. Y nada más. He hecho este apunte. Muchas gracias. Y estamos a su disposición para atender las cuestiones que deseen trasladarnos. ¿Alguna pregunta? Si queréis hacer alguna pregunta, sí, tenemos a Javier Magariño. Javier, adelante. Hola, buenos días. ¿Se me escucha desde? Sí, se te escucha, adelante. Sí, bien. Gracias por la pregunta. En relación a, lo, a los precios, la verdad es que es complicado dar un dato. Bueno, todo el que esté en el mundo de la construcción se compartirá con nosotros que la volatilidad de los precios hace que cambien casi por semanas, ¿no? Bueno, nosotros pensamos, bueno, en las estimaciones que hicimos, eh, si realmente no hubiéramos asistido a este, eh, este tremenda subida de los precios en el último, en el último año, pues consideramos que las inversiones hubieran sido más próximas a los 8.500 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, pues estimamos que esa subida de los precios Podría estar eh, pues metiendo otros casi 1.500 millones de euros en esas necesidades de inversión. ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, el, ojalá esta situación se estabilizara aquí, pero creemos que con esa variación que, que se está produciendo casi por, por semanas, pues bueno, la situación puede ser mucho más grave dentro de, de unos meses probablemente. Y en relación a, a los fondos europeos, eh, voy a pasarle mejor la palabra a nuestro presidente. Sí, Javier, encantado de oírte y, y muchas gracias por tus preguntas. Eh, en relación con, con los fondos europeos, eh, nuestro empeño eh, ha sido eh, abrir, eh, de alguna manera, eh, el camino a que eh, los fondos europeos tuvieran un reflejo en las inversiones necesarias para conservación. Yo estoy seguro que tú conoces que la carretera no ha salido bien parada en cuanto a los fondos de conservación. Por eso nosotros hicimos tanto hincapié en el perte de carretera segura, verde y conectada. Porque el que esté conectada forma parte de la digitalización y por ahí podíamos abrir camino precisamente a, a esa aplicación de fondos. La parte de verde es abrir el camino a la transición ecológica y, por lo tanto, también eh, encontrar una manera de invertir. Y, en cuanto a la carretera segura, eh, también eh, habría día camino ese PERTE al que he hecho referencia, porque lo primero que hay que realizar para que una carretera sea verde y conectada es la adaptación física de la carretera, es lo que hace referencia... A sus, a la, a la, al estado de sus pavimentos y al, y al, y al estado de los equipamientos para, para, para que lo segundo pudiera producirse y en ese sentido hicimos el PERTE y lo hemos presentado el, presentado al gobierno bueno, ahí está lo hemos dejado seguimos, seguimos peleando y mientras tanto tú sabes que solo hay una manera de, de, de, de seguir invirtiendo si no si no eh, entienden que, que, que, que los fondos europeos encajan eh, en subvenir la, la problemática de la conservación diaria, Y no hay, no hay otra más que los presupuestos generales del Estado, los fondos europeos a los que tú has hecho referencia, bueno, que no, no, no, no, no han sido afortunados, eh, los sistemas de tarificación por uso y las estrategias de colaboración público-privada. Y no hay, otro, no hay otro camino. Nosotros no entramos, en, como sabes, en, en, en los modos o en los sistemas de, eh, de, de, de implantación de una tarificación por uso. Lo que sí hemos hecho, hincapié siempre, siempre, eh, y es que la, la, la carretera es un servicio público esencial. Y como otros servicios públicos esenciales, el que exista una tarificación por uso, uso no es un disparate sin una necesidad, si queremos, unas carreteras eh, en estado de conservación adecuada. E insisto, eh, con estado de conservación que revierte en una disminución no menor del consumo de combustibles y de la emisión de, de CO2 a la atmósfera. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta? Javier Mesones, adelante Javier. Tu intervención y, y, y por, por tu pregunta, eh, claro que hemos valorado positivamente. el, el Hablas del presupuesto del, del, del Ministerio de Transportes, de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes. Eh, es verdad, es verdad que, que, que se ha hecho un esfuerzo que hemos alabado en el sentido de dedicar eh, más inversión a la conservación. ...que a la, a la infraestructura eh, nueva. Y lo hemos valorado en positivo, como no podía ser de otra manera. No obstante, eh, nosotros en, en otros estudios eh, hemos valorado eh, qué, in, qué inversión sería necesario eh, emplear eh, en 10 en años para poner la red en... en en estado de revista, como, como he dicho. Y Jacobo me ayudará en esto, pero me parece que está que estábamos en un orden de alrededor de, de una inversión que fluctuaba entre los 1.600 y los 1.800 millones eh, al año con un esfuerzo eh, permanente en 10 años. Por supuesto, teniendo en cuenta a, a, a los precios eh, de, de los materiales en, en, en cada año. ¿no? Y esta es la cifra que... Que entendemos que sería razonable eh, y, desde luego, valorando que esa sensibilidad bueno que, que, que ha empezado con el presupuesto del 22, desde luego sea, sea permanente, no se interrumpa y crezca a los niveles que, que te digo, Javier.